que ha sido sumamente afectada en su integridad, en su, en su, en su dignidad, en su evolución. Eh, tiene problemas inclusive de salud, tiene una serie de situaciones, pero eh, la justicia ha tomado su curso y nosotros estaremos ahí para que siga avanzando.